Bien, en este momento intentan entrar hasta el Congreso Nacional Johnny Ventura y la comisión que le acompaña. Vamos a ver qué sucede en, en la situación tensa que sirve en el Congreso Nacional. Hace unos minutos Johnny Ventura a, aseguró que va a entrar, así sea lo último que haga. Fueron las frases reiteradas por el dirigente peledeísta Johnny Ventura. No tiene respuesta. Que... Mirá, ya... Mirá, ah, no, pues entonces venga acá, coronel. Usted nos dice que, que nosotros. ¿Y yo? Que estábamos allá y el... de no había. Yo le dije a Johnny Ventura que la pierna. No le dije al grupo. No, pero Perdón, perdón, perdón. Yo no sé quién no me encargo de eso. Vamos para allá. Johnny a Johnny va a pasar. Vamos, Bueno, hay una situación que continúa en la parte frontal del Congreso Nacional. Tras repetimos para quienes han sintonizados en este momento la transmisión, el dirigente peledeísta Don Johnny Ventura intenta entrar con una comisión de artistas plásticos que van a pintar un mural. En, en la parte donde se está firmando hoy el libro de la no reforma a la constitución dominicana, vuelve yo a no repetir la frase, entraré así sea lo último que haga, lo ha reiterado en varias ocasiones en la parte frontal del Congreso Nacional. Los últimos días, el ambiente político de la República Dominicana ha tomado un nuevo matiz, dado los constantes enfrentamientos en los principales, entre los principales líderes, eh, los seguidores de Danilo Medina y leonel Fernández. Está pautado para hoy a las 4 de la tarde, donde el bloque de Leonel Fernández dé a conocer su posición en torno a las afirmaciones que realizó ayer eh, miembros del comité político de esa organización política. <míngalo> ¡Vendan la vete, veta, la Constitución! la Constitución! la la Constitución! Bueno, ha desatado una situación ya en la parte frontal del Congreso y es que tal como lo manifestamos hace un momento, Johnny Ventura asegura que entrará sea lo último que haga. Es lo que se vive en el Congreso Nacional. dírsele el paso con la comisión de artistas plásticos que intentan pintar en protesta contra la reforma de la constitución. Permiso. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, ya! vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, orden el orden y no ¡No le va a ser como escultor, un servidor, alusivo al respeto a la Constitución, un mural, figuras icónicas que tengan que ver con la Constitución. El que es respetuoso a la Constitución no va a poner una imagen que ofenda al país. Bueno, nosotros vigilantes y que saber que está frente al Congreso y que nada que resulte ofensivo a las autoridades que nos encontramos aquí va a ser permitido. Por favor, hágalo con respeto. Sí, pero eso es censura, comandante. No, censura no con respeto. no, no, respeto. Respeto siempre. Siempre estamos manteniendo el respeto. Desde el primer día estamos manteniendo el respeto. Y respetuosos somos entonces que que nos... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, de autoridad, impedirle a los artistas que vengan a expresar su obra de arte, su trabajo artístico, su mural, por el respeto a la constitución de la república. Eso viola totalmente la ley de la república dominicana, eso se llama censura previa. A nosotros no nos pueden impedir que nos expresemos como artistas. ¿Quién eres? Mi nombre es Manuel Varias. Uh, Soy pintor, escultor, profesor universitario. La, la tendrán ustedes aquí en el Congreso. Espera, que no, ya vamos. Entonces, ¿Sí? la prensa. Oye, Timer, necesitamos pintura. Oye, Timer, Bien, ahí escucharon las declaraciones de uno de los representantes de Artistas Plásticos. Dicen que es una violación a la Constitución que se les impida eh, manifestar a través del pincel su sentir en contra de las actuaciones de, que se pretenden en la República Dominicana en contra de una reforma, de una posible reforma constitucional. A ustedes agradecer la sintonía. Continuamos en este ambiente totalmente tenso totalmente tenso, que se vive desde el Congreso Nacional. En este momento eh, ha iniciado en la parte interior la sesión de la Cámara de Diputados con una agenda que aún no conocemos y no sabemos si se va a desarrollar en su totalidad, dadas las diferentes manifestaciones que se llevan a cabo en la esplanada frontal del Congreso Nacional. Regreso con ustedes a los estudios.